una llamada del extranjero y necesitaba contestar. Ni no, no, no, Puede referirse a alguna de las pretensiones, solamente a una, no a todas las pretensiones que puedan contener la demanda, y eso sería un allanamiento parcial que lo regula el artículo 331 del Código Procesal Civil. Ya también, no obstante, se solo eh, supondrá una forma especi especial del proceso, y asimismo, en tanto, se refiere a todas las pretensiones planteadas por el demandante que regula ese artículo 331 del Código eh, Procesal Civil. ¿Ya? Ahora, eh, también existen casos de improcedencia del allanamiento que serán observados por el juez y es quien va a declarar. En, en estos casos, eh, el juez ordena lo que. Cuando el apoderado este, o representante del demandado carece de lo que es la facultad de llenarse. Los. Los hechos admitidos requieren ser probados por medios, además de la declaración de la parte, ya, el conflicto de intereses afecte el orden público, las buenas costumbres, el conflicto de intereses comprende derechos indisponibles, ya, habiendo litis consorcio eh, necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados, ya, presume la existencia de fraude o dolor procesal, advierte que la sentencia a dictarse va a surtir un efecto frente a un tercero no emplazado y, y cuando el demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que su representante tenga autorización expresa. Mire lo que le da también esta ventaja, ¿no? De que cuando es el Estado, ¿no? U otra persona de derecho público, salvo que expresamente tenga esta facultad o quien lo autorice, eh, tenga esta facultad expresa, ¿no? Justamente eh, participé en una capacitación eh, sobre lo que era la nueva ley procesal de trabajo eh, hace un par de días eh, y también este un, un docente de la Universidad Católica estaba haciendo un análisis, ¿no? Sobre esto Y sobre la participación, miren, haciendo un hincapié a lo que vemos acá sobre la participación del Estado dentro de los procesos laborales y específicamente de los que, bueno, yo trabajo en una procuraduría del Estado y cómo esto se nos beneficia cómo nos protegen eh, o cómo estamos protegidos nosotros frente a los derechos eh, laborales. ¿no? Y, y él establecía y había hecho un análisis que el Estado es muy difícil que ceda, porque el Estado nunca le gusta perder, siempre le gusta ganar. ¿no? Y aparte porque establecía que se limita mucho a lo que son eh, cuando el demandado es el Estado, a que se lleguen a estas formas alternativas de solución. Solicita que esta, por ejemplo, en el caso de la manera de que el estado una vulneración de derechos laborales, eh, de una u otra manera trae consigo pues, una cola de que se le, venga, se le venga demanda tras demanda tras demanda. Entonces eso es lo que él también hablaba y comentaba y que tuvimos ahí eh, justamente una participación y decíamos, ¿no? A veces quien, quien implementa la norma, quien la trae consigo y quien debe ser el ejemplo es el Estado. Y en muchos casos esto no se ve reflejado en ello, ¿no? Luego también tenemos, a ver, continuamos como efectos del allanamiento. ¿Cuál juez debe eh, expedir la sentencia, la sentencia de manera inmediata, salvo que esta no se refiera a todas las pretensiones demandadas. Si es que no se refiere a todas las pretensiones, no se va a emitir esta sentencia de manera inmediata. ¿ya? Eh, entonces lo que se va a hacer es continuar con el trámite del proceso a fin de que el juez va a decidir sobre las pretensiones que no han sido materia de este allanamiento. Luego también tenemos lo que es el reconocimiento. ¿ya? El reconocimiento es eh, a través del reconocimiento el demandante, allá de los hechos que han sido expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta, que lo regula el artículo 330 del Código Procesal Civil. Regula asimismo sí las disposiciones eh, que están referidas al allanamiento, que lo vamos a ver más adelante. ¿ya? También tenemos lo que es el desestimiento, ¿ya? El desestimiento está relacionado con lo que lo regula el artículo 341 del Código Procesal Civil. Nosotros sabemos que la disposición de esta nueva ley procesal de trabajo ha establecido Procesal civil. Es decir, todas estas formas respecto a conciliación, transacción, allanamiento, asistimiento, abandono y otras que hemos mencionado, las vamos a aplicar en el código procesal laboral que se encuentran regulados por el código procesal. Perjudica al resto. Y asimismo, tengamos en cuenta de que este detiene la calidad o va a tener el efecto jurídico de una demanda que ha sido infundada y con la autoridad de una cosa juzgada. ¿Ya? A ver. Clases de desistimiento. Existen diferentes clases de eh, desistimiento. Ya eh, tenemos que el artículo 340 del Código Procesal Civil regula lo que es del proceso o de algún acto procesal y de la pretensión. Ya, es decir, que yo puedo tener un desistimiento del proceso o de algún acto procesal o de la pretensión. Ya, ¿cuándo es el proceso? Cuando el demandante manifiesta. De es decir, decide no continuar con el poder promover otro proceso con el mismo objeto y causa. Es decir, miren, si nosotros hacemos un análisis... Respecto al desestimiento que regula este artículo 340 del Código Procesal Civil, en realidad si tú lo que pretendes es desistirte, pero en algún momento sabes que quieres volver a iniciar este proceso, aquí no te conviene hacer un desestimiento hacer un análisis jurídico del desistimiento de la pretensión, porque ya no vas a poder volver a, so volver a solicitarlo, mientras que si haces un desestimiento en base al proceso, sí, pero se te... Salvaguardas el derecho de que puedes volver a iniciar una demanda con las mismas pretensiones. Entonces, cuando la defensa hace un desistimiento, las partes acuerdan este desistimiento, o cualquiera de las partes solicita ese desistimiento, ¿no? Tiene que realmente hacer un análisis de cómo lo vas a solicitar, ¿no? Específicamente el demandante. Tanto si es que vas a hacerlo respecto a la pretensión, que va a tener la calidad de cosa juzgada de que no vas a poder iniciar nuevamente otra demanda con el mismo objeto y causa, o si del proceso. Que esto si bien es cierto, me desisto del proceso, pero todavía tengo ese derecho a poder demandar bajo esas mismas pretensiones posteriormente, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cómo es que vamos a plantear este desistimiento, ¿ya? Y que sea clara esa forma de sustentación del desistimiento para que el juez también pueda establecer, ¿no? Que, ese, eh, que el demandante puede en algún momento recurrir nuevamente a instancia judicial para iniciar su proceso. Ahora, el desistimiento del proceso del acto procesal que regula el artículo 343 del Código Procesal Civil establece la oportunidad del desistimiento. De un acto procesal, cuando hablamos de un acto procesal es antes de que la situación procesal que se renuncia haya producido algún efecto, ¿no? Que lo regula el artículo 342. Luego del proceso es antes de que se notifique la demanda. Es decir, para qué proceso tiene que ser antes de que sea notificada la demanda, concluye el proceso. Luego, después que se ha notificado eh, esa demanda, requiere lo que es la conformidad del demandado. Un momento, por favor. en el plazo de tres días, bueno, perfecto, pero sí se va a tener que continuar con el desarrollo del proceso. ¿ya? Ahora, con respecto al desistimiento, este desistimiento es del proceso o acto procesal genera también efectos. Estos efectos del desistimiento del proceso eh, tienen relación eh, directa con lo que es la extinción de la relación procesal ya que no se dictará una sentencia también sobre el fondo en este proceso y el demandante conserva lo que es su derecho a demandar nuevamente esta misma pretensión. Como les había establecido, estos efectos o cuando nosotros hacemos el análisis del, del desistimiento, perdón, debemos tener en cuenta qué es lo que más nos va a beneficiar, si es desistirnos del proceso o es desistirnos de la pretensión, generalmente hablando bueno, de manera jurídica hablando, pues yo le diría, pues a mi patrocinado, decísete del proceso, no te desistas de la prevención, porque yo no sé si más adelante nos puede convenir volver a iniciar este proceso laboral, ¿no? Entonces vamos a desistirnos del proceso, viéndolo así, de tal manera que salvaguardo el derecho de, de, de, mi, de mi patrocinado, que sería el demandante, de poder nuevamente en algún momento establecer esta demanda, ¿no? Ahora este desistimiento... Y me no lo que pasa es que como a ver como les estaba explicando Eduardo hay dos formas de desestimiento lo que es del proceso y lo que son de las pretensiones si te, tú te desistes del proceso, es decir, ya no quieres continuar con el, con el proceso, el juez eh, deja a salvo tu derecho de en cualquier momento poder volver a demandar nuevamente, ¿ya? De iniciarlo. Pero cuando tú te desistes de tu pretensión, es decir, por ejemplo, ¿no? yo me desisto de, eh, de la indemnización por tal, ¿no? Pongamos en un supuesto. Si tú expresamente dices, yo me desisto de mi pretensión, ya no puedes volver a demandar bajo esa misma pretensión. Puedes demandar por otra cosa, ¿ya? Pero no por esa misma pretensión. Entonces, cuando hay un desistimiento, como les había estado mencionando, tenemos que tener en cuenta si nos vamos a desistir del proceso o si nos vamos a desistir de la pretensión. Porque si tú te desistes del proceso, vas a poder volver a iniciarlo nuevamente, ¿ya? Gracias. Siempre y cuando este sea aprobado por el juez, porque como les acababa de mencionar, Eduardo, tengamos en cuenta que si el demanda, ya se le ha notificado la demanda y el demandado no quiere que se desista, del, se opone al desistimiento. En eh, realidad, que muchas veces se dice, en realidad es cierto, no es que se dice cierto, antes de iniciar un proceso, el, la defensa o el abogado o a quien recurras, tiene que realmente hacer un análisis. que es el acto impugnable se convierte en firme y con excepción que en caso que se haya interpuesto lo que es la adición, ¿ya? Ahora, también justamente lo que habíamos señalado y lo que estaba consultando su compañero Eduardo, ¿no? El desistimiento, por ejemplo, de la pretensión. ¿Cuál es la oportunidad? Antes que se expida la sentencia de primera instancia, ¿ya? Y a excepción del desistimiento convencional puede ser posterior a la sentencia de primera instancia. Luego, como un caso particular, puede ser pretensión no resuelta en primera instancia y cuando el titular, el titular de la pretensión puede desistirse hasta antes que el superior haya resuelto el proceso. También tenemos lo que es el desistimiento de la pretensión eh, eh, respecto a lo que regula el artículo 344 del Código Proceso civil establece quién está facultado para formularla el demandante no requiere conformidad del demandado siempre y cuando se haya dado antes de la notificación de la demanda y pero el juez debe revisar la capacidad de quien realiza el desistimiento es decir que tenga la capacidad para poder desistirse ya y la naturaleza del derecho que sustenta la pretensión disponibilidad del derecho ya y como principal haya ah, y debe tomarse en cuenta los supuestos de improcedencia del allanamiento también regulados en el artículo artículo 362 del Código Procesal Civil. También tenemos como principal efecto de ese desistimiento de la pretensión, surte el efecto de una demanda infundada con la autoridad de cosa juzgada. Y esto es algo como les estaba mencionando, si tú te vas a desistir de tu pretensión, va a tener la calidad de cosa juzgada y ya no vas a poder volverla a solicitar porque es como si tú se te hubiera declarado infundada tu demanda. Y ya está consentida porque no puedes ni siquiera interponer eh, recurso impugnatorio alguno, ¿ya? Casos particulares, el proceso va a continuar respecto a las demás pretensiones y cuando estén comprendidas en él, también cuando existen varios demandantes y no todos se han desistido y existen varias pretensiones y no se han deducido desistimientos respecto a todas. Tengamos en cuenta y siempre recalcando el hecho de que sean, por ejemplo, eh, cuatro, demand cuatro demandantes y uno de ellos se desiste no significa que se, no se va a continuar el proceso respecto a los otros demandantes ahora el hecho de que una de las partes haya desistido no significa que el juez al final va a tener una sentencia desfavorable para las otras tres personas que continúan en el proceso. ¿eh? Eso no significa absolutamente nada, ni es un anticipo de la sentencia o de lo que va a pasar. Ahora, y que el juez admita este desistimiento tampoco está haciendo un prejuzgamiento, porque el juez lo único que está haciendo es aplicar lo que dicen las normas y que cualquiera de las partes puede desistirse eh, bajo los parámetros que acabamos de señalar. ¿Ya? A veces, muchas veces confundimos que el hecho de que el juez admita un desistimiento está haciendo un prejuzgamiento y eso no tiene absolutamente nada que ver porque lo único que hace el juez es, obviamente, si lo vemos objetivamente, también es evitarse pues todo el trabajo de, de es un procesado menos sobre el que se va a tener que pronunciar y asimismo lo establece la norma y él está en todo el derecho de desistirse. ¿Ya? Ahora. Desistimiento en el proceso laboral. La improcedencia del desistimiento en el proceso laboral, en los procesos en los cuales se discute lo que son derechos indisponibles, el desistimiento de la pretensión es improcedente, de acuerdo a lo que regula también el artículo 344 y 332 del Código Procesal Civil. Es decir, cuando se discuten derechos indisponibles, el desistimiento de la pretensión es improcedente. Y si es posible el desestimiento de trabajadores individuales en los procesos iniciados por organizaciones sindicales respecto a derechos individuales de sus afiliados, sí, las organizaciones sindicales tienen una representación especial, acordémonos, y, pero el proceso continúa siendo, sí, eh, sigue siendo un dispositivo y nadie puede ser obligado a promover un proceso en el cual no desea participar. Debe seguirse las formalidades del desestimiento, efectuarlo por escrito y legalizar la firma ante lo que es el secretario del juzgado. Y si el proceso es sobre derechos también indisponibles, el desestimiento puede ser del proceso, pero no de la pretensión. ¿Verdad? Es decir, cuando hablamos de desestimiento de trabajadores individuales en los procesos que están representados por un sindicato, a veces pues se dice, no, pero yo pertenezco al sindicato y tengo que decir lo que dice el resto. No. Nadie puede obligarte a continuarte en un proceso y tú puedes desistirse, pero el proceso va a continuar respecto a, lo, a los demás, ¿no? Y asimismo, cuando se trata de derechos indisponibles, se puede desistir del proceso, pero no de la pretensión porque son derechos indisponibles, ¿ya? Ahora, antes que continuemos, hasta aquí alguna duda o consulta respecto a lo que estamos desarrollando. Doctora, muy buenas noches. Eh, le habla Walter Ramírez Toribio. Eh, el detalle es de que estaba yo haciendo un reclamo ante la universidad para que me puedan habilitar la matrícula y recién he logrado que me habiliten el día de ayer. Es por eso que a partir de ahora mm, he podido entrar a, a clase, entonces porque me han dado este horario y me han dado esta clase también. Entonces, quería... Quería decirle que a partir de ahora voy a participar en sus clases y que me tomara en cuenta en la asistencia. No sé si, todavía, si me tendrá todavía en la, en la lista o, o tendrá que coordinar, no sé cómo es. Ya, a ver, vamos a, antes que continuemos, perdón un momento, antes que continuemos, vamos a darle solución a ello. Pero, eh, Walter, ¿sí? Sí, doctora, Walter Sanín Ramírez sí. Toribio. Walter, Walter Ramírez, Walter, yo te he enseñado, creo, Walter, sí. El siglo pasado, sí, doctora, el semestre pasado. Sucesiones, creo que te he enseñado. Sí, sí Derecho de Sucesiones. Sí, Walter, sí, ya me parecía conocida esa voz, Walter, no me olvido, eso es muy difícil que me olvide, ya, Walter, sí, yo sé que varios han tenido problemas con el tema de la matrícula, Walter, Walter, eso quiere decir que tú no has dado examen. Sí, doctora, no he dado examen y justo ese tema también estaba ya. queriendo ver, doctora. Ya, Walter, Walter, te vas a comunicar conmigo durante la semana, ya, eh, para poder la próxima semana habilitarte que des ya, examen, ¿ya? Ya. Muchas gracias. ¿no? Ya, eh, no te preocupes, vamos a ver lo del tema de las Tú, tú ya sabes que mientras que yo yo te dejo revisar lo que, eh, lo que hemos estado trabajando. Quizás te voy a dejar un par de cosas nada más para reemplazar las notas anteriores o te voy a duplicar con lo que estemos trabajando ahora, ya, porque yo entiendo que ha sido un tema netamente administrativo que escapa de las manos de muchos de ustedes. ¿Ya? ya doctora Ya, doctora, gracias por por la consideración y la empatía que tiene de, con los estudiantes. No, no se preocupen. Yo entiendo suelen haber estos problemas. Y que siempre tratar de dar soluciones. Como estamos hablando, son alternativas de solución de conflictos. Ya. Que son buenas. Ya. A ver, continuemos con el tema. Alguien que tenga alguna duda, consulta sobre lo que estamos desarrollando, dime Eduardo. No sé si podría dar un ejemplo de, de una, una improcedencia de un derecho indisponible. A ver, los derechos indisponibles son aquellos derechos que no Perfecto. se pueden transar. ¿ya? A ver, alguien que conoce, ¿alguien sabe de algún derecho indisponible que no se pueda transar? Son derechos que no se pueden disponer, que no se pueden negociar, bene, que no se sociales. pueden transar, penal, doctor, no se penal. Puede, Ya. se ¿Qué más? Penal. No les escucho. Alguien está hablando, pero no les escucho. La misma remuneración, remuneración es, es, es, es, es, es, es, es irrenunciable, ¿no? Ya. ¿Qué más? Renunciar a sus beneficios. Ahora les. Ya, renunciar a sus beneficios. ¿Qué más? A ver, Alex, Alex, tú qué ves procesos laborales? ¿Cuáles son esos, esos derechos indisponibles? Ya sabemos que son los que no se pueden disponer, no se pueden negociar, no se pueden transar, no se pueden ceder, no se pueden negociar, es decir, son irrenunciables. ¿Cuáles son esos? Aparte de los que han mencionado sus compañeros, a ver, por ahí Eh, doctora, buenas noches. Doctora, es con respecto a otra buenas pregunta. Noches. Buenas noches. Es respecto a una pregunta, o okay, que usted nos aclare este tema, porque tengo una duda. Eh, con respecto a lo que son a procesos, digamos, civiles, cuando se inicia un derecho de acción o una demanda, o un proceso, digamos, eh, y si la parte agraviada se podría decir desiste, pues creo que en el proceso civil ya no puede iniciar eh, el mismo proceso con los mismos hechos, pero una vez que desistió, ¿cierto? O sea, no, no estoy tan seguro en eso, por eso necesito que me aclare, o es al igual que en el derecho procesal laboral. O sea, una vez que desiste, ¿puede empezar, digamos, más adelante, el mismo proceso con los mismos hechos? O ya no va a aceptar el juzgado eso. Claro, a ver, lo que pasa es que es lo mismo, ¿qué es lo que pasa? De que una cosa es que hay, varias, hay formas de desistimiento, una cosa es el desistimiento de tu pretensión, es decir, que yo me desisto, por ejemplo, si tú me dices que soy el agraviado, ¿no? Y quizás estoy buscando en materia civil una indemnización, pongamos, ¿no? Eh, yo me desisto de esa pretensión, yo lo que le estoy, el juez lo que va a hacer es como si me estuviera declarando infundada mi demanda y me la va a archivar, ¿no? Va a ser como la calidad de cosas juzgada. Pero una cosa muy diferente es que yo me desista del proceso en donde todavía me queda ese derecho de poder volver a iniciarlo, que es específicamente lo que señala en el proceso laboral y que se aplica supletoriamente lo que dice, bueno, no supletoriamente, sino que se aplica en realidad porque lo establece esta disposición, lo que regula el código procesal civil, que qué cosa es, que una cosa muy diferente es que yo le diga al juez, oye, un ratito, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con el proceso, me voy a desistir, y otra cosa muy diferente es que yo expresamente le diga, me desisto de mi... por los beneficios sociales, aunque tengamos en cuenta de que no va por la ley y que no se pueden renunciar, ya pero sí tienen que dejarse en claro de que puedes hacer un desistimiento respecto al proceso, no continuarlo, pero si tú quieres de no estar, eh, no es contratar eh, eh, no, proceso, continuar el proceso. Y, gracias, y claro, que son gracias. Eh, de los derechos pues indisponibles, ¿no? Estos derechos indisponibles eh, básicamente son aquellos a los que no se pueden renunciar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a una, ¿a qué tenemos derecho? Que se nos pague, por ejemplo, pongamos, ¿no? Que se nos pague lo que son este nuestra compensación por tiempo de servicios, eh, lo que son sus ETS, lo que son sus remuneraciones, eh, beneficios sociales. Todo eso son derechos que están reconocidos no solamente en nuestra nueva ley procesal de trabajo, sino que están reconocidos en la Constitución y tú no puedes renunciar a ello. ya Entonces, esa, cuando hay desestimiento sobre ese tipo de derechos indisponibles eh, específicamente en las pretensiones, el juez va a tener que hacer un análisis de ello y eso basado en este test de criterios eh, de disponibilidad que habíamos señalado al comienzo y que es básicamente ello, que el juez para aprobar cualquiera de estas formas de conclusión alternativas del proceso ¿no? que se dan y que se aplican tanto en materia civil, en materia procesal, eh, en materia procesal laboral, debemos tener en cuenta que el juez tiene que valorar no, que, el, que el demandante no esté renunciando a derechos que por ley no puede hacerlo. Y expresamente, si es que tú se lo presentas, el juez te va a responder y te va a decir, oye, eso no te lo puedo admitir. Porque, ¿sabes qué? Estaría yo vulnerando tu derecho. Entonces, se tiene que hacer una correcta valoración de él. ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? Para, este, por, por ejemplo, o sea, quiere decir que si en un proceso yo entro a una etapa de conciliación, yo, yo no me puedo existir eh, vía conciliación y el juez me, me va a decir, este, me va a impedir el asistimiento porque me va a decir, dentro de tu proceso está, por ejemplo, cobrar los beneficios sociales, no, no, o se sea, no va, ¿No va a terminar ahí el proceso? No, a ver, lo que pasa es que no confundamos una conciliación con un desistimiento. ¿ah? Porque la conciliación, como habíamos establecido, es un mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, yo acuerdo contigo que tú estás reconociendo, puedes reconocer todo en parte, o lo que voy a hacer ahí es, este, yo negocio. La conciliación es una forma también de negociar, podemos establecerlo, en los cuales quizás por un mutuo acuerdo, como les había establecido, yo pido 100,000, y quizás tú me dices, sí, yo te reconozco que te he vulnerado tu derecho, te voy a pagar mil ¿Aceptas o no? Ya, perfecto. Pero el desistimiento ya es que tú estás prácticamente diciéndole al juez, oye, yo me desisto de reclamarle a él, el pago de beneficios pero espera un ratito, o sea, cómo te vas a desistir de lo que por ley te corresponde, o sea, el, el empleador, no y dependiendo también bien, del tipo de trabajo, pero pongamos que tú seas un trabajador nombrado del Estado, este, con todas las formalidades de ley, por ejemplo, pongamos 728, que son un, en una audiencia, tú le dices al juez, ah, ya voy a conciliar sobre esta pretensión, porque tú puedes tener múltiples pretensiones, pero me voy a desistir de mis beneficios, sociales. el juez te va a decir un ratito, ¿no? va a hacer su análisis, te lo, va, te lo va a sustentar y te va a decir, pero tú cómo te vas a desistir de un derecho que es indisponible, que es un derecho que está establecido en la Constitución, que es algo que te corresponde, entonces en base a eso no puedes hacerlo. Ahora, si te das cuenta, no es que el juez no quiera pagar el proceso, lo que se le está obligando al juez es que proteja al para que en caso tú no puedas, a mente, en un documento ya no puedas volver a iniciar un, un, un proceso ahora. Pero no te si, e no. No, Entonces ¿Puedo hacer se una liquidación sobre lo que... que yo les había señalado.